¿Será que puede uno ir caminando por la calle, ver un inmueble que está como desocupado y uno se mete al inmueble y no, pues al cabo de un tiempo yo termino siendo dueño? ¿Será que eso es así de simple, así de fácil? El día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando una persona se mete ilegalmente a un inmueble por el solo hecho de estar desocupado. ¿Cómo se presenta la queja? ¿Ante qué funcionario se presenta? ¿Cuánto tiempo tengo para poder formular la queja? Y lo más importante es qué hacer para que nunca se llegue a presentar esta situación. Si estás interesado también en temas de posesión del inmueble, por aquí te voy a dejar unos videos para que vayas y le des una chequeadita. Por el momento te invito a ver un caso de usurpación. Te doy la bienvenida a Derecho Inmobiliario. Él es Hugo. Hugo es propietario de un inmueble el cual actualmente se encuentra desocupado porque su anterior inquilino terminó el alquiler, ya que tenía unas fallas estructurales en el inmueble que Hugo no ha podido solucionar porque son muy costosas. Hugo no vive ni trabaja en el país, por lo tanto dijo, pues me voy a ir a conseguir el dinero y al cabo de un par de meses, pues sencillamente lo arreglo. Hugo se fue y dejó el inmueble confiado que no le va a pasar absolutamente nada. Un par de semanas siguientes... Resulta que por el inmueble se pasó Paco, un güey que se la pasaba rondando la esquina y cuando vio el inmueble desocupado dijo, no, pues yo lo que voy a hacer es romper chapas, ingresar al inmueble, hacerme a la posesión del mismo y con el paso del tiempo lo prescribo. Me volveré dueño del inmueble. Hugo, en el exterior, no dejaba de pensar en cómo estará el inmueble que está, está desocupado. Entonces le pide el favor a un primo, a Luis, que se acerque al inmueble cuando Luis arrima la sorpresa fue que el inmueble estaba con un tipo ventajoso un pícaro estaba con Paco que cuando lo vio y, y vio que le estaban reclamando pues Paco lo sacó empujones y con groserías el desespero de Hugo cuando se enteró de esta situación fue mucho ahora la pregunta es ¿Qué puede hacer Hugo para volver a recuperar la posesión normal del inmueble? ¿Cómo puede Hugo, como propietario del inmueble, sacar a Paco, el invasor, de su inmueble? Digamos que existen dos alternativas. Una forma rápida y una forma lenta. De la forma rápida, que es de la que vamos a hablar en este video, es con la ayuda de la policía. La forma lenta, que la veremos en un video más adelante, por lo tanto los invito a que se suscriban de una vez a este canal, esa se tramita ante juzgados porque es un proceso civil. Debo aclarar que en América Latina, en todos los países, funciona de la misma forma. Existen dos vías, una rápida y una más lenta. El día de hoy voy a hablar sobre cómo opera en Colombia y también revisaremos ¿Cómo es esto de los paracaidistas en México? Porque allá también la cosa es bien delicada. Ahora, si tú no eres ni de Colombia ni de México, no significa que no puedas ver este video. Por el contrario, te va a servir muchísimo. Porque como siempre, resulta que en este canal buscamos todas las herramientas que ayuden a prevenir este tipo de comportamientos. O mejor dicho, evitar que la gente tenga problemas que se eviten los chicharrones. ¿Qué es, o cómo se come, un proceso de perturbación policivo? El proceso de perturbación por ocupación de hecho tiene como objetivo que una persona que tiene legítimos derechos sobre el inmueble impida que se perturbe su posesión o tenencia y haga que las cosas vuelvan a su estado anterior. Este proceso persigue que la autoridad de policía intervenga cuando la persona con derechos legales sobre el inmueble sea víctima de actos o hechos perturbadores a fin de hacerlos cesar. ¿Cuál es el tiempo que tiene el propietario del inmueble para dar inicio a esa acción para la protección de la perturbación? Tiene hasta cuatro meses posteriores a la fecha en que se dio inicio a la ocupación ilegal del inmueble. Si el propietario o la persona que tiene derecho sobre el inmueble dejó pasar esos cuatro meses, ya le toca por la vía lenta, es decir, a través de juzgados. Y como les digo, ese, o como les dije al principio, ese, ese proceso es supremamente largo, demorado y cansón. Ahora ustedes me dirán, bueno, Leonardo, ¿y cómo puedo demostrar yo cuándo fue el momento en que empezó esa ocupación ilegal? Bueno, yo ya les voy a contar en dónde pueden encontrar la mejor prueba para demostrar que todavía están dentro de los cuatro meses que tienen para presentar la acción. Para mí una prueba muy fácil de conseguir y es quizás una determinante cuando ustedes inician la acción de perturbación son los testimonios de sus vecinos. Si usted es de esos propietarios que pasan al frente del vecino y no lo saludan, de esos que le parquean mal el carro al vecino, de esos que dejan que el perro le hagan necesidades a un lado, que le colocan el equipo a todo volumen. Ustedes no se imaginan lo valioso que es tener buenas relaciones. Porque el día que ustedes tengan un problema de estos, va a tener que ir a donde ese vecino y pedirle el favor que lo acompañe a esa inspección de policía. Los invito a que aprendan a saludar. Si no saben, hagan un curso. En cualquier universidad hagan un curso de cómo saludar. Si es que les parece muy difícil. Leonardo, ¿se puede intentar la conciliación? Por supuesto que sí. La conciliación siempre, siempre podrá intentarse entre el propietario y el usurpador. Ahora me preguntan si yo lo recomiendo. A mí no es que me guste demasiado, porque mientras que yo voy a una conciliación directa con el usurpador, fácilmente se me empiezan a pasar los términos que yo tengo para que pueda yo ejercer la acción. ¿Qué prefiero yo? Agotar la conciliación dentro de la acción de perturbación porque el inspector de policía me va a decir va a conciliar o yo tengo que agotar primero esa etapa conciliatoria ya si concilio o no concilio, eso es otro cuento ¿y qué puedo conciliar en esa audiencia, en esa diligencia? yo diría que lo único que conciliaría es la fecha para que me entreguen ya el inmueble, digamos una semana que de pronto es lo que necesita el tipo que está ahí metido para desocupar el inmueble yo no conciliaría nada más ¿por qué? algunos usurpadores, algunos invasores van a decir, oiga, es que yo le he metido plata al inmueble y vale, en algunos casos el inmueble se, se incrementó su valor o se puede apreciar que realmente el inmueble mejoró muchísimo con, con, con el invasor aunque realmente los invasores en los primeros cuatro meses nunca hacen nada sin embargo, si hicieron algo bueno, pues yo miraré a ver si quiero compensarle esas obligaciones eso no es, no es obligatorio para mí como propietario si de todas maneras yo no concilio, el inspector de policía sacará al invasor y el invasor si quiere, si invirtió mucho dinero en el inmueble, pues tendrá que demandarme. No obstante, sí es importante que tú revises muy bien los gastos en que pudo haber incurrido ese invasor. Probablemente pueden ser buenos esos gastos. Pero hay muchos invasores que si buscan meterle plata al inmueble para, como quien dice, si usted no me paga mi un dinero, entonces yo no le devuelvo el inmueble. Eso es como un secuestro. Te tenía secuestrado el inmueble y frente a eso yo no cedería. Yo le diría al inspector, inspector, definitivamente yo no concilio. Proceda con el desalojo del inmueble por parte del invasor y ya él mirará, como dije, inicie un proceso para cobrarme esa plata que supuestamente le ha metido al inmueble. ¿Quién entonces debe adelantar la acción de perturbación ante la policía? ¿El propietario del inmueble o el que tenga el derecho hacerlo, no necesariamente a veces el propietario es el que tiene el mejor derecho para presentar esa acción de perturbación. Si la persona no se encuentra en el país, puede hacerlo a través de apoderado y aprovecho para decirle a la gente que no va a estar muy al frente de sus negocios o de sus inmuebles, siempre dejen a un apoderado, a una persona que los represente porque pues uno nunca sabe en qué momento va a necesitar a alguien allí, muy cerca del inmueble, como en el caso de Hugo de Paco y de Luis. En otros videos también hablaremos ampliamente de cómo hacer los poderes, para qué sirven y en qué se diferencian entre especiales y generales. Así que de una vez también aprovechen y suscríbanse por allí al canal de Derecho Inmobiliario. ¿Contra quién se dirige la acción de perturbación? El propietario, es decir Hugo, tendrá que demandar o dirigir la acción contra Paco, que es la persona que está ocupando el inmueble. Lo que ocurre es que nosotros no sabemos el nombre de este señor. Nosotros no sabemos quién es él y esa es la ventaja de la acción de perturbación porque la acción de perturbación busca también determinar quién es la persona que está ocupando el inmueble. En el caso que se nos meta una persona, no sabemos quién es, cualquier perico de los palotes, cualquier gato, el inspector está obligado a decirle, señor, venga aquí al proceso, me, me lo están diciendo, me están diciendo que usted está ocupando ilegalmente un inmueble, venga para identificarlo, saber quién es usted y para que también se defienda, porque qué tal que usted también tenga derechos. Si el tipo no va, pues muchísimo mejor, porque el inspector dirá, bueno, el tipo no está interesado, así que el proceso avanzará muchísimo más rápido. ¿Se necesita abogado para poder iniciar esa acción de perturbación? No. Ustedes directamente lo pueden hacer. No obstante, siempre es bueno el acompañamiento de un licenciado, de un doctor que les pueda acompañar y estar pendiente pues, del proceso allá en la inspección de policía. Pues si no pagan para que les vigilen el inmueble, pues yo sé que menos van a pagar un abogado. Pero hagan el esfuerzo. De todas maneras, mucho más adelante... Yo tendré publicados unos modelitos para que ustedes puedan apoyarse e ir a la inspección de la policía y adelantar ustedes mismos por lo menos la, la denuncia. Ahora les quiero presentar al licenciado Roberto Ibarra López, quien nos va a explicar cómo funcionan las acciones de perturbación en México, qué es lo que puede hacer un, un propietario en México para sacar a los paracaidistas que es el nombre con el que se conoce a estos invasores de la propiedad privada. Roberto, gracias por estar acompañándonos. Leo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Uf, El tema de los paracaidistas. En México tenemos esencialmente dos tipos de acciones para poder echar para afuera, para poder recuperar la posesión de esa tierra antes de que el paracaidista adquiera titularidad sobre ella. La primera es una acción ágil, es de tipo criminal o penal. Tiene que ver con la denuncia de hechos delictuosos ante eh, la policía o el Ministerio Público en el que se denuncia una desposesión, una invasión, es, es el delito de despojo. Y es muy ágil porque en el momento policía y Ministerio Público al hacer la averiguación exigen el título y la persona está obligada a exhibirlo. Si no lo tiene, entonces es retirada y se le devuelve la posesión a quien lo acredita. Sin embargo, esta acción, si no se ejerce ágilmente, deja de ser útil, sobre todo cuando los paracaidistas hacen hogar, fincan una casa de habitación o cuando hay menores de edad. En esos casos, la única vía es la acción civil de reivindicación que solo puede ejercerse cuando el eh, poseedor, el paracaidista, no ha estado en posesión del predio más de 10 años, toda vez que ese periodo de 10 años es lo que la ley en todos los regímenes requiere para poder usucapir, es decir, para prescribir adquisitivamente a favor del poseedor de mala fe. Tenemos esencialmente en México dos regímenes de tierra, el civil y el agrario. Hay una gran diferencia en el sentido de que en el régimen agrario, las tierras agrestes o afectadas por el régimen agrario, basta el transcurso de 10 años y en cambio en el régimen civil habría que agregar que el poseedor no basta que invada, sino que debe tener algún justo título que goza de algún defecto. Entonces en ese sentido la acción reivindicatoria civil es mucho más eficaz que la acción reivindicatoria agraria pero definitivamente lo mejor es actuar ágilmente para poder volver a hacerse de la posesión y no perder la propiedad de la tierra. Como pueden ver el problema de la ocupación ilegal de inmuebles ocurre en cualquier parte y es que si nos ponemos a analizar y a modo de conclusión un inmueble no siempre va a estar ocupado. Hay momentos en la vida del inmueble que porque un inquilino terminó el contrato, el inmueble queda parqueado cuatro meses para que vuelva un nuevo inquilino. El propietario se puede mudar o el, el inmueble está en una etapa constructiva. El inmueble no siempre va a estar allí como con alguien pendiente. Por lo tanto, la mejor recomendación es la vigilancia. Hay mucha gente malintencionada que solamente está esperando buscar inmuebles o a que aparezcan inmuebles desocupados para inmediatamente meterse, incluso ni siquiera para buscar la posesión del inmueble. ¿Saben para qué? Se hacen pasar por los dueños y hasta lo venden. Le dicen al, al que está intentando comprarlo, pásenme un abonito y con mucho gusto firmamos este contrato de promesa de compraventa. También buscan hacerse pasar de propi como propietarios para alquilarlo y le dicen al inquilino, bueno, adelante en el primer canon de arrendamiento y ya cuando el inquilino se pasa, pues el propietario supuesto se va. Al final, ¿qué es más barato? ¿Pagarle a un vecino para que nos ayude cuidando el inmueble, dándole pasadita, que, puede, que tenga llaves para ingresar y que pueda de pronto ejercer un poquito de acción de, de circulación? ¿O sale más barato pagar un abogado? para que inicie el proceso de perturbación. Y además, que podamos hacerlo, porque si nos pasamos del tiempo, pues ya no vamos a poder hacer este proceso rápido de de perturbación de, de, de acción de perturbación policiva. Ya tocaría que hice por el proceso civil, que es más caro y como dije, mucho más lento. Entonces existe una tercera acción que es mucho más rápida. Tenemos la lenta, la rápida y la muy muy rápida de esta acción que se tiene que ejercer en horas de haber iniciado la perturbación de esa vamos a hablar en videos más adelante. Por lo tanto, los invito de una vez a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. También que compartan este video. Si tienen opiniones, por favor, déjenla aquí en la cajita de comentarios. Si tienen preguntas, esas esas en particular las vamos a resolver en nuestros directos de todos los miércoles en el Tinto Charlao. Un espacio gratuito en el que ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran de forma gratuita a difundir la existencia de este canal para que siga creciendo la comunidad. Nos vemos en los próximos videos de Derecho Inmobiliario. Que estén muy bien. Chao. Muchachos, se me estaba olvidando contarles que por Instagram también tenemos Tinto Charlao. De 5 a 6 de la tarde por YouTube y de 6 de la tarde a 7 de la noche por Instagram. Te invito entonces a seguirme arroba leonardo.carmona.garcia nos vemos en los tintos charlados.